Tenemos a A que está cocinando y vamos a ver qué está haciendo en la cocina. No sé si me vais a escuchar porque está la lavadora puesta, pero vamos a acercarnos un poquito más. ¡Te pillé! ¡Ey! <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Que me corto, me llegas a pillar con el cuchillo y ¿qué pasa? Cuéntame qué haces. Pues mira, ya tengo todo preparadito para hacer... Cocina de aprovechamiento total. A ver. Unas acelguitas con unas patatas. ¿Qué tienes? Zanahoria. Las hojas y los troncos por otro sí, lado. Sí, los troncos igual los utilizamos para hacer otra otra cosita. Pero las hojitas, bien lavadas, eh, la patata y la zanahoria. Sí. Y luego, muy sencillito, lo vamos a hacer con, con un poquito de puerro, un poquito de bacon para darle vidilla y ajito. Y luego ya con pimentón. Laurel. Eh, laurel. Aceite de oliva, sal, que no están aquí, pero normalmente lo tenemos todo tan recogido que, bueno, bueno no lo tenía nada mal, ¿eh? Lo tengo, lo tengo de <risa> no, muy bien, muy bien, está todo muy limpio. Nada, estamos pues, con el agua, eh, cociendo, cociendo agua para, para la patata, la zanahoria y la celga. Y luego vamos a hacer un sofrito en la sartén con, con el resto. Y va a quedar un plato así de medio tenedor, media cuchara que luego verás. Oye, pues muy rico, pinta muy bien. Pues hala, dejo que acabe de hervir el agua y ahora en un ratito vuelvo a darte un susto. A ver qué estás haciendo. Ahora está cortando las hojas de las acelgas. ¡Ah! Qué tonto, Están súper súper frescas y las ha lavado un ratito debajo del grifo y ahora con todo esto ya nos vamos a la olla. O sea que con el agua ya caliente hirviendo echamos las hojas de las acelgas. Vamos a hacerlo toda la vez. La patata, la. Cortadito tamahoria. porque si no eh, los tiempos de cocción cambiarían. Pero como tampoco lo queremos hacer demasiado, lo queremos un poquito al dente. Vale, pues hala, a hervir y lo dejamos que como 10 minutos. Bueno, hasta que veamos que la, la patata blanco, sí. y la zanahoria ah, eh, se La pinchamos con la con el cuchillo y está blandito Oye, que si me descuido no te pillo ¿Qué haces ahora? He hecho un poquito el ajo ¿Sí? Y ahora he echado el puerro y el bacon Huele increíble, ¿eh? Sí, esto va a estar muy bueno Y es como un sofritito para, para darle fondo ¿no? al, al guiso sí, sí, sí, porque es mucha verdura Vamos a darle un poquito de... El sabor, sí. La alegría. O sea que eso se tiene que dorar. Sí, esto ahora lo dejamos un poquito, le echaremos luego pimentón. ¿Aquí a la sartén? Sí, esto, un poquito sin que se nos queme y, y a lo mejor un poquito de vino blanco de ¡Oh, qué rico! Bien. Pues ahora lo dejamos que se dore y vuelvo en un segundito. Bueno. Cuéntame. ¿Cómo aquí va hemos, esto por aquí? Hemos sofrito el ajo, el bacon, el puerro le hemos añadido un poquito de champiñón a mm, últimas horas, que rico. yo creo que va a quedar muy bien y, y le hemos echado sal y, y pimentón ¿vale? y ahora un chorrito de, de vino Madre mía, esto no, huele vamos sí. a dejar que impresionante y vamos a echar nuestra verdura aquí ¿Qué tal va la verdura? La verdura va vale. bien Ya está, ¿no? Hecha le vamos a, ir oh, vamos este. a comer muy rico, ¿Vale? vamos a echarnos un poquito de, de laurel, de la para que le des sabor, y... Qué bueno, pues la volvemos en un minutito, que acabe de reducir el vino. Hemos añadido un poquito de agua con, con una pastillita, para que sea fácil, una pastillita de caldo de carne, y hemos echado también... Un medio vasito de agua con maicena, con media cucharadita de maicena Para darle un poquito de, de cuerpo a todo, vale Lo hemos dejado un poco de tiempo y ahora le voy a añadir la verdura, vale Que ya está cocida Si viene con un poquito del, del caldito, bienvenido sea No pasa nada Luego el caldo de todo esto, de las acelgas, viene muy bien para regar las plantas. Así, porque eh? las acelgas dejan muchísimo hierro Ajá. y el hierro ya sabemos que para las plantas viene muy muy bien. Pues mira, luego lo aprovechamos para regar. ¡Qué rico! Es que con el humo se queda como blanquecino, pero lo podéis ver que está todo bien verdecito. ¡Qué rico! ¡Por Dios! Está ya haciendo chop, chop, chop, chop. Sala, estamos estamos ya... ya. Sacando todo lo de la olla. Y ahora lo dejamos aquí. ¿Cuánto rato? Aquí lo dejamos pues 10 minutitos más. Para que reduzca todo el caldo. Las verduras también cojan el sabor. 10-15 minutos. ¡Fantástico! Pues esto parece que ya está hecho. Lo hemos dejado al final 20-25 minutos para que todo coja bien de sabor. Ahora lo dejaremos un poquito reposar después de quitar el fuego y nos lo vamos a comer con mucho gusto. Es un plato súper sano, así que nada, animaros a hacerlo y ya sabéis, dadle a me gusta y suscribiros al canal. ¡Seguidnos! Pues a vuestra salud, que aproveche. Un besito, chao, chao.